Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del Cotorrero Coreano Estamos aquí con mi primer invitado de la segunda temporada de este podcast He esperado tanto tiempo para poder hacer esto de nuevo, desde que regresé a Corea y como ustedes ya les había dicho antes en los vlogs y en mi primer episodio, estoy grabando los primeros como 3 a 5 episodios antes. Entonces, este episodio va a salir en 2023. ¿Ah? Pero ahorita estamos en 2022, ¿ok? Estamos en diciembre. Ah. Hay que empezar con este episodio. ¡Tum, tum! Hola, ¿este es el cotorreo coreano? Estamos con David Hola a todos Estoy muy emocionado para poder hablar de mis pensamientos Y mis experiencias Fuiste el invitado número uno que todos querían ver de nuevo aquí en el obvio, podcast. Obvio, <risa> Neta, cuando estaba preguntando en mi Instagram, así de que, ¿quién quieren ver en mi podcast? ¿Quién quieren ver en mi canal? Fuiste el número uno. Tenés que saber que yo y vos somos inseparables. Inseparables. Somos, somos, somos es como la sal y la pimienta, ¿me entiendes? ¿Son inseparables esos dos? No, pero por si ustedes no conocen a David, porque puede que haya. ¿A quién no me conoce? A ver, puede, puede que. No sé, puede haber gente que son como nuevos en este canal, tal vez, tal vez no, pero David es mi mejor amigo. es... Tú explícales. Nos volvimos buenos amigos después que aparece en su canal, así que. Sí, pero a ver, David. Ya un año que somos amigos. Un año. Un más. año. Un año y medio. Un año y medio. Wow. Solo un año ah. y medio. Pero ha pasado bastante rápido ese año y medio. Tenés mucha competencia. Yo tengo amigos de 10 años, así que. Ah, órale. <risa> <risa> Pero es mi mejor amigo. Aunque ha sido solo un año y medio. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? <risa> Porque este, este no también se pone celoso cuando digo, cuando le cuento como, ay, estuve con mi otro mejor amigo y él. ¿Quién se atreve a sacarme el título? Pero bueno, como ustedes saben, David es mi amigo eh, coreano-latino. Soy de Bolivia. Es de Bolivia y por eso habla así. ¿Cómo con que habla así? Con ese acento. ¿Qué acento? Yo no tengo acento. ¿Qué tal yo, yo no tengo acento, camba. <risa> <risa> <risa> ya güey pues, Lo va a tirar. Me disculpo, me disculpo. El otro día, cada vez que nos vemos estamos tratando de hablar en diferentes acentos y él trata de copiar mi acento mexicano y yo trato de copiar su acento canva. Pero ella no puede, yo tampoco puedo. Uh, sí, no se Mira, puede. El acento que no sale súper bien es el acento gringo, eh, el, el acento, acento americano. Como amer el acento gringo que quiere tratar de hablar español. De español, como un gringo aprendiendo el español. O sea, hola. o sea, como hola, ¿cómo estás David? Estoy muy bien, me <risa> llamo David y yo soy de Bolivia Pero me he dado cuenta que es un gringo con muy buena gramática <risa> Le tenemos que pelar a la, la gramática, la... la gramática, sí Conjugaciones Las conjugaciones, sí, sí, sí Y bueno, hoy para el podcast que tenemos aquí La verdad no planeé mucho para este podcast porque quería que sea un poquito más natural Como normalmente son nuestras conversaciones y... de día en día <risa> ¿Tú qué piensas que hablamos normalmente así cuando nos vemos? ¿Crees que sea honesto? ¿Sí? ¿De qué hablamos? De mis problemas, de los, de los disgustos humanos ¿Hablamos? Creo que cada vez... De la justicia La verdad, cada vez que nos vemos De las relaciones Se vuelve como en una sesión de terapia Sí Honestamente Bueno, últimamente vos has necesitado mucho de mi terapia, así que... Sí es muy cierto. Ah, no, el anterior año era yo era el que editaba uh -huh. terapia. Sí, sí, sí. Así que estoy acá Paú. Gracias. Usame como quiera Ok. <risa> <risa> bueno, sí preparé algunas preguntitas, solo como tres, para empezar este podcast. Y te quería preguntar, eh, ¿cómo ha sido 2022 para ti, David? Sé que es una pregunta muy como... ¿El 2022? Grande, pero... Para mí... Esto lo iba, a hacer en un, lo iba a poner en mi story, pero no lo puse porque lo quería guardar, pero lo digo acá. Eh, el 2022 fue un año para mí para encontrar estabilidad. ¡Wow! Porque comencé el año 2022, 2022, uh -huh. Uh -huh. 2022 desempleado, estresado la vida, no sabía qué quería hacer y... Por esa razón, tenía problemas emocionales, o sea, mi mentalidad estaba muy quebrada, uh -huh. no, no sabía cómo controlar mis emociones, sí. y mis amigos, o sea, perdí un montón de amigos, y entonces ah, al comienzo, sí, eso fue algo muy grande de 2022. Sí, y fue muy turbulenta al comienzo, pero por fin encontré mi estabilidad, al punto que ya estoy planeando mi próximo viaje, ¿me entiendes? Sí, creo que los dos empezamos 2022 como mal. Ajá. Sí, Los dos estábamos como mentalmente muy así eh, para abajo. Por, por todas partes. Por todas partes. Y me acuerdo, quise hablar de esto con, contigo y con ustedes, pero me acuerdo cuando, creo que fue como en abril, cuando yo ya estaba preparada a ir a México, ah. fue un momento muy especial porque él que estaba desempleado... Y yo, que también no sabía qué hacer con mi vida, de la nada me llegó esa oportunidad de Disney y también justo al mismo tiempo... Me habían contratado. Entonces fue un momento muy bonito para nosotros dos porque... estuvimos felices para los dos, ¿no? Ah. Fue un momento así como de... Mmm, ¡Lo hicimos! Sí, pero vos vos te fuiste yo me quedé... Y, y sí, ¿cómo fue tu vida aquí sin mí? Vivía sin vos, o sea, me fui a España con mi, mejor, con mi, otro, con mi otro mejor amigo. Ah, ¡Wow! <ríe> regresé, comencé mi trabajo y me di cuenta que esa compañía era una mierda. Así que decidí. ¿Compañía? O sea, ¿de qué empresa, empresa? No la compañía ah, de amigo. Ah, la empresa. <ríe> la empresa era una mierda y entonces me salí uh -huh. y regresé otra vez a, a, a, al, mismo, a la, al mismo lugar, lugar donde estaba. Y ahí se me, se, me, me cre, me, se me vino la depresión, estaba triste. Y ya, yo no estaba aquí. Y él no estaba acá para apoyarme emocionalmente, físicamente. No, no físicamente. <risa> emocionalmente. Y bueno, pero. Re, y cuando había regresado, ya me habían contratado y. Estabilidad por fin. Sí, y como el, no sé si se acuerdan del otro podcast que hicimos el ¿Eso año fue el pasado. El año pasado. Sí, sí, fue el año pasado. ¿Fue este año? No, fue el año pasado. El año pasado. Sí. Este, o oh, fue... Ya ni me acuerdo. Sí, fue antes que... Cuando hay pelo corto. Ah, sí. Bueno, pero, este... Como les conté en ese podcast, David no es alguien que cuenta sus problemas inmediatamente cuando está como pasando por sus problemas. Entonces yo no sabía que estaba pasando por esas cosas mientras que estaba en México... La verdad, casi no hablamos. No, pues, pues tanto. mira, si, si te hubiese contado cosas de México, o sea, para mí es como que si no estás enfrente de mí, ¿para qué te cuento? Porque. Claro. No me hace bien, no te hace bien, porque vos te vas a preocupar si te cuento. Sí. Y yo me voy a estresar más por contarte. Sí, sí, sí. Y, o sea, contarte, claro, me puede aliviar un poco el, en ese momento, pero al final el día es como que... No, eh, no, no soluciona no, nada. No, no soluciona nada. No claro. soluciona nada. Sí, sí. Pero entonces, y vos estabas súper ocupada con tu, con tu trabajo allá, así sí. que como que no te quiero molestar. Y sí, como que no hablamos tanto mientras que estaba yo en México, pero... Yo no sé, yo con mis más mejores amigos no creo que hablo tanto, tanto, todo el tiempo. ¿Qué? Digo, más mejores amigos. No, por cabeza? eso. <risa> no, por eso. ¡Ay! <risa> te le cuidado, ya Mis mejores amigos, con que yo no soy de más? la que... ¡Ay! <risa> ¿Te lo juro? No se puede con este. Pero no sé cómo son ustedes. Yo como que no... no, te, no... Siento la necesidad de estar así hablando todo el tiempo con mis mejores amigos. Entonces, fue padre poder como conocer a nuevas personas allá en México igual. Eh, tener nuevos amigos. Me de te. vida también. Obviamente. Obviamente que sí. ¿Por qué no me manda este mensaje? <risa> ¿Sí te <mandé>? <risa> <risa> Órale, Bien. me está exponiendo <risa> muy duro Esta ahorita. pendeja. Echa la nota <risa> Y bueno, sí, así fue durante los meses que estaba en México y fue la primera persona que vi cuando regresé a Corea. Tras que llegó. Uh -huh. David, tenemos que vernos. Sí, sí, sí. Y, y cómo fue verme por primera vez con mi cabello largo? I was like, who the fuck is this bitch? No, <risa> la mentira I was like, me, me, me gustó mucho el pelo. sí A mí me gustan las mujeres con pelo largo. ¿Sí? Aunque no me gustan las mujeres, pero... Sí, sí, sí. Pero vos, vos sabes. ¿Te gusta eh, es que la vibra? Es mí, es como el pelo corto, es un poco intimidante para mí. ¿Por qué? No sé. Qué raro. Siento que la gente que tiene pelo corto no tiene miedo a... a... Bueno, eso sí, te entiendo un poquito. No sé por qué, no sé por pero qué. Pero lo entiendo un poquito porque ¿sabes lo que he notado? Teniendo pelo corto, por ejemplo, en el gimnasio o en mi clase de potans o cuando estoy con gente así, en un grupo de gente... Como que las, especialmente las mujeres, no vienen a hablar conmigo primero cuando tengo el cabello corto. Porque siempre dicen que me veo más como. Sí, me veo más como fuerte, más. Y encima tus ojos son así, así. Ajá, más. <risa> más chinita. Súper chinita. <risa> y con el cabello largo me veo más, no sé, más. Amigable. Amigable, tal vez. Sí, mm -hmm. sí, sí. Me gusta también. No, no, es más joven. no sé qué tanto. No sé hasta cuándo lo voy a tener largo. Porque a mí, la verdad, sí me gusta mucho mi cabello corto. Pero bueno. Mm -hmm. Me está ahora tocando el cabello. <risa> este, entonces, ¿cómo ha sido, no sé, tu vida después de eso, trabajando? Después de trabajando es que yo tenía... que Mira, yo pensaba que tener trabajo era, era un lugar donde tenía que estar súper ocupado, súper estresado. Y no estar estresado en el trabajo me estresó más a mí. ¿verdad? wow Porque pensé que... Pensé que... Pensé que estaba haciendo algo mal, porque, mira, tengo 31 años y, y no debería estar así como trabajando como si, porque mi español no funciona? ¿Por qué mi español no me funciona? ¿Por qué mi español no me funciona? No, entonces, tal vez habla así y te vas a salir <risa> no, Bueno, entonces me estresé <risa> por no estar estresado y unos cuantos meses al comienzo me, me, y no me no me ¿O sea, estabas estresado nada. por no estar estresado? ¿Ah? Es... Eso siento que es algo muy coreano. No, porque, mira, estoy trabajando en una oficina, debiera estar súper ocupado. Recién acabé de empezar el trabajo y debía estar hacia, haciendo un montón de cosas, pero... Claro. No creo, tan... que, creo que no estabas estresado por no estar estresado, pero creo que estabas estresado porque querías algo más para es que, ti mismo. Ah, es que yo quería, es que quería decir, soy, yo trabajo acá y estoy haciendo esto, esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Quería sentirme que más... Más usable, más, más importante. Claro, ok. Entonces, como no tenía eso, sentía que, ah, no me necesitan acá, mm. y no, no entendía para qué me quieren en esta compañía si lo único que hago es no estresa hacer cosas que no me estresan, ¿entendés? Tal vez es porque también no te gustaba del trabajo. Entonces, y eso, los, los primeros meses estaba súper así, no, no, sé, no, sé si, no sé si te diste cuenta, pero estaba súper así como que... ¡Necesitabas algo! Ah, neces necesito algo sí, más sí, en la vida, sí, sí. Siempre me decía como, esto drama, esto algo. No, porque, no, pero me di cuenta que... Esta, este sentimiento era porque no estaba acostumbrado a la estabilidad wow a que toda mi vida siempre ha sido un momento o, un, claro. un, o algo que me molesta y me estreso y, y drama y drama. problema sí, sí. entonces este al comienzo, el fin, al comienzo la última mitad de este año uh -huh. fue un poquito más estable y me costó acostumbrarme a esa estabilidad estabilidad ese calm sí, sí y... creo que es importante aprender a, a sentirte cómodo en, en una estabilidad y hay, creo que yo, yo he visto a más gente que no encuentran ese, ese sentimiento en relaciones, por ejemplo, con que no les gusta estar tan estable con alguien porque sienten que algo está mal y tal vez tú lo sentiste así en tu vida nada más en general. Sí, como, y bueno, esa estabilidad vino que mi trabajo era de 6 a 9, 9 a 6, uh -huh. y después no tenía nada que hacer, ¿entendés? Uh -huh. Entonces comencé a ej ejercitarme. Sí. Erger, er, ejer, Ejerc ¡Hacer ejercicio! ¡Hacer ejercicio! <risa> <risa> no, bueno, me, me comencé a ej hacer ejercicio y yo no sabía que ejer ejercitarte te, te, te ayudaba con tu mentalidad. ¡Claro! ¿no? Me sentía, me comencé a sentir tan bien y es como que... ¿Qué he hecho toda mi vida? <risa> Sin hacer ejercicio. Sin hacer ejercicio. <risa> Así que hagan ejercicio, chicos. Bueno, y sí, ahora estoy súper, estoy estable. ¿Te sientes cómodo? Me siento cómodo, estoy feliz. Pero ahora otra vez me está viniendo el la, el, urge, el, el urgimiento, el, no sé. El urge de, de, hacer de hacer algo. Hacer algo. Y entonces, ¿qué vas a hacer me fin estoy, de año? Me estoy yendo a Tailandia. <risa> Se va a ir a Tailandia. Fue algo también súper espontáneo. Ay, verdad Eso fue, ay, no sé. Así, me, voy, me voy a Tailandia. Sí, estoy sí, yendo a Tailandia. Sí, te vas a ir a Tailandia. Y bueno, este, es, este episodio va a salir mucho después de que no. regreses. Así que tal vez luego, el próximo año, podemos hablar un poquito más de tus experiencias allá. Wow. No sé si sería una buena idea subirla al internet. <risa> pero, <risa> <risa> pero sí. Qué bien. Estoy muy feliz por ti, la verdad. Eh, y vos, contame sobre vos. Pues. ¿Cómo fue tu 2022? Mi 2022 ya lo hablé en mi primer episodio. Pero mi 2022. Claro, siempre yo soy el segundo, nunca soy el primero en escuchar toda esta mierda. O sea, ¿tú, oh, sabes, Tú sabes cómo ha sido mi 2022. 2022 al principio fue súper difícil, pero luego, pues obviamente, fue también el mejor momento de mi vida, porque hice algo loco, como estar en una serie de Disney Plus. Entonces, este... Sí, así fue mi 2022. Fue, fue un año muy irreal. A ver, si tuvieras que resumir el 2022 en una oración, ¿cuál sería? Creo que 2022, literal, solo tengo una palabra, irreal. O sea, aún, aún en mi cabeza, no lo, no lo tengo captado en mi cabeza que lo que hice este no, año. Ajá. Y creo claro, que... porque no salió, tu, no salió el resultado. Pero tal vez, aunque vea la serie, no sé si lo voy a tener procesado en mi cabeza porque no sé si lo he contado en este canal, pero y creo que sí te lo he contado a ti, David. Cuando veo videos en mi celular de cuando estaba grabando la serie y como partes de cómo actué, me veo a mí misma, pero siento que ella no es yo. No soy yo siento que es otra persona. Entonces, como que por eso creo que no lo he procesado. Ah. Porque literal, siento que esa persona que lo hizo todo este año no ha sido yo. Y no sé qué se me metió en la cabeza cuando hice todo eso. Pero creo que así, así estoy. Aún, aún este día, como mi, mi vida en México fue otra cosa. Y luego llegué a Corea y mi vida regresó a mi vida normal. Nada ha cambiado para mí. Excepto por lo de la serie. Pero... Literal, nada ha cambiado. Entonces, no siento un cambio grande, no siento que yo he, no sé, mi, mi trabajo ha cambiado, no sé, con que no, no lo proceso. ¿Te sentís más sabia? Más sabia, sí. Me siento muchísimo más madura, me siento mentalmente muchísimo más eh, cómoda con mí misma, con mucho más confianza que antes, sí, pero... O sea, hablando del trabajo, trabajo, de que lo que hice en México, aún no lo proceso. Entonces, yo diría 2022 fue un año irreal, aún no me lo creo, fue un sueño ya hecho realidad. Y estoy muy feliz. ¿Tú? Para mí la palabra es estabilidad. Estabilidad. Mm. Qué, qué grande, sí la verdad. No, pero es que como que... No, en parte de mí no quiere aceptar esa estabilidad porque siento que, ay, mi vida ya se acabó ya, ya mi vida aburrida ya estoy viejo no, no porque te, te, yo te juro que yo no tenía nunca tuve ese sentimiento, porque puede ser porque por todo el drama que tenía en mi vida, uh -huh. pero mi mejor amigo es que a él le encanta él siempre me, me, me, me, me impresiona, que oh, ya me, me estoy viendo viejo, tengo que viajar mientras wow. estoy joven y 10 años escuchar eso, al final por fin me me, me llegó la cabeza, ¿verdad? Pero no creo que te tenga que llegar eso, o sea, creo que ahorita en la sociedad tenemos algo de que, ay, a los 30 y algo años tienes que ya tener esto y estar encontrar estabilidad en esto, pero muy Realmente bien. no siento que necesitamos. No, no, bueno, pero es lo que, lo que sentí. Ah. No invalides mis sentimientos. No estoy invalidando <risa> tus sentimientos, David. Nomás te estoy diciendo que no te sientas así. No llores, no llores, por favor, te estoy oyendo. <risa> y bueno, ¿y qué esperas de 2023? ¿Cómo piensas que va a ser 2023? ¿Tienes 20, planes? 2023. ¿O metas? Mi meta es eh, ganar más plata. Más plata. No, porque me di cuenta que. No sé si puedo decir esto aquí, pero es como que gano mi salario, ¿no? Pero me di cuenta que tengo campo para ganar más. Uh -huh. Entonces voy a, voy a comenzar a hacer mi site. Claro. Mi, mi, mi trabajo al lado. Y bueno, por... por Creo es que eso que es siempre quiero, bueno. Quiero, es que nunca, nunca sentí esa, esa presión de ganar plata, ¿me entiendes? ¿Hasta ahora? Hasta ahora. ¿Qué crees Porque que fue lo que surgió eso? mis amigos que paran viajando ah. por, por todo el mundo, ¿no? Y me, siempre me sacan a mí yo también quiero formar parte de eso, así que... Está bien. Entonces, tu meta es dinero. Dinero. Este año. Ahora, ya. como tengo estabilidad, ahora, a palabra, comenta a subir, subir, y sube, y sube, y sube, y sube, y Hoso. sube, y sube. Hoso. Hoso. Sí, porque como me estoy estresando de estar tan estable, ahora me voy a estresar un poquito más ganando plata para así... Pero tampoco te estreses tanto. Nada, estás bien. Y me, con esa plata, hacer cosas que quiero hacer, claro. poder más bonito. Creo, creo que eso es algo súper padre, porque yo también ahorita que una de mis metas para el siguiente año es poder viajar más. Mm. La bueno. verdad, siempre decimos, ay, quiero viajar más. Pero la verdad, para viajar más, se necesita muchísimo dinero. Entonces, ahorita también yo estoy tratando de ahorrar mucho, eh, empezando nuevos proyectos, pero aparte de eso... Pues quiero, quiero tratar de hacer nuevas cosas, o sea, creo que esta vez que fui a México y tratando de hacer nuevas cosas, como aparte de la serie también pude hacer diferentes como campañas, trabajando con diferentes campañas, tomando fotos, videos y así, haciendo cosas nuevas que nunca he hecho en mi vida, me di cuenta que me encanta hacer cosas nuevas todo el tiempo. O sea, me encanta ese estímulo de crea crear cosas nuevas, entonces ahorita estamos pues yo estoy trabajando en otro nuevo proyecto tal vez va a venir más cosas y oportunidades para mi marca de tuyo quién sabe este y para ver la serie ya lo voy a y a, a todos yo soy el presidente de su fan club así que nadie se atreva a quitarme ese lugar Le, no si, quieren me, me pelean a yo pensé que quería ser mi manager no, por eso, tu manager va a controlar tu fan club. Ah, ya, yeah. ¿así es normalmente? Así es. Ah. No, no sé si es así, pero yo, lo, yo digo que es así. Oh. La razón por la cual dije que había perdido a mi es que me di cuenta que como, no sé, eh, me di cuenta que para una relación no importa, mi, no importa mi intención, importa también lo que siente la otra persona. Claro. Y yo pensé que mi intención era lo único que importaba, mm. Y entonces ahí fue cuando tuve una, una buena amiga con quien ya, ya, ya, no, ya no hablo. Por, por diferencias mentales, diferencias uh -huh. en ideologías, ideologías de la vida. Entonces, sí, y lamentablemente me di cuenta que había sido un poquito egoísta en ese sentido. ¿Tú? Mm. Mm. Y bueno, o sea, sí, sí si volvemos a ser amigos con esa amiga, o sea, belleza, pero si no... También está también bien. está bien. Y por fin estoy bien aceptando esa realidad, ¿no? Eso se me hace súper importante y súper bien que lo dijiste porque yo también, la verdad, este año 2022 ha sido un año en donde aprendí que amigos vienen y van. Y muchos van. Creo que más van que vienen. Entonces, este, creo que fue la primera vez que aprendí en donde realmente es importante tener amigos que neta necesito en la vida y está bien que se vayan porque todos estamos cambiando, todos estamos evolviendo mucho. Sí, por eso. Yo, yo, yo no podía aceptar eso la la razón, la, el fact que la gente se va. El hecho. Porque... Tengo problemas de abandonamiento, uh -huh. entonces me, me, es que yo no sabía que, que hacía esto, pero me vuelo loco, uh -huh. me vuelo histórico y es como sí, que sí. No, no, no, no, no se puede ir, no se puede ir, no sí, se puede sí, ir. Sí. Y ahora, me, ahora que lo pienso, parezco psicópata, haciendo no. el nombre, pero, pero me siento como que me están abandonando y ese sentimiento no me Y está me bien, o sea, también es importante que lo sabes ahora. Ahora lo sé y ahora es como que lo acepto nomás. Mm. Yo, yo la verdad ya estoy mucho más, mucho mejor con eso de amigos porque cuando se van amigos, ahora antes como que me ponía así como tú, como muy emocional y ahora es como, siento que es algo normal y natural y digo, bueno, si esa persona no quiere dar, darme su esfuerzo como yo lo doy, como hay 100 que yo le estoy dando, pues bye. Así estoy con mis amigos. ¿Viste cómo me puse emocional cambiando mi celular? Imagínate <risa> cómo es. El otro día fuimos. Ok, él tenía su celular que era un Galaxy Note 10. Note 10, un Android. Yo siempre le decía David: tienes que cambiar tu celular a un iPhone porque no sé qué son ustedes, pero yo soy Team iPhone. En yo soy todo. Team Android. Y ahora, pero bueno, entonces yo todo el tiempo jodiendo, así de que ya tienes que cambiar tu celular, tenemos que ir a comprarlo. La calidad de tu, de, de, de tu posts es muy fea. Sí, no, la calidad de sus historias de videos. Y yo dije, bueno, como creadora de contenido que hace videos, necesitamos un upgrade. Y me jodió toda la vida con eso, ¿no? <risa> Y ya por fin, un día estábamos juntos y de la nada dijo, vamos a ir a ver cuánto es cambiarlo. Ah, ¿Cuánto es? Y dije, no, hay que cambiarlo ya. Me presionó a cambiar mi celular. Y yo no estaba preparado, yo no estaba preparado. Yo no, yo no yo ni tenía idea que iba a cambiar el celular. Entonces fui y como que comencé a desasociarme. De literalmente sus ojos estaban como... Allá viendo, allá no sé dónde, no estaba enfocando en... Ay, que no, no, no pude procesar que estaba cambiando mi celular. Yo estaba preguntando al, al Ay, señor que nos estaba ayudando todo, como si fuera mi celular. Ah, no, por eso yo era como que, ¿ah? ¿Ah, ah, ah. Y me paraba preguntando, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué te pasa? Está no, está... ah. Como que le dio miedo dejar su celular. No sé si no. fue miedo, no sé no, qué no sé. fue. Me dio, pe... me dio triste, me que... Es que yo Algo raro de mí es que yo, no sé si es por, por, por cómo me criaron, no sé, pero nunca tenía cosas así nuevas, o sea, siempre tenía, algo que yo tenía, lo, lo, lo tenía por harto tiempo, y entonces, uh -huh. cuando sentía que tenía que cambiar algo, era como, es que, no es el, el, el, el hecho que pasas todo ese tiempo, todo ese tiempo, y lo vinculas con esto, uh -huh. lo, te apegas con, con, esa, con esa cosa material, entendés? sí y a pensar que tenía que cambiar mi celular es como que tengo que dejar todo, eso, todo ese episodio pasado y, y comenzar de nuevo. Le pone mucho mucho sentimiento a las cosas materiales. Yo, la verdad, no soy así. Entonces, yo no entendía lo que le estaba pasando ese día. Es que creo que es trauma también. Pero también me siento mal por presionarte tanto. Sí, debería. <risa> ¡David! No, mentira. Ahora mi, ahora mi calidad de mi post Pero está tan por, por, por <risa> mí pero no lo cambiaste lo cambiaste porque te presioné o lo cambiaste no, porque no, sí tenía, querías sí quería Ok, qué bien pero vos mira que me empujaste para que sí lo te, le empujé y, y lo cambió finalmente y se sí. tuvo que estuvo C muy chistoso eso literal estamos afuera esperando a que nos den el celular y él hacía de que uh, todo mira, el tiempo viendo el piso y yo ah. David estás bien qué pasa y luego veo sus zapatos, que ya estaban así de que hechas mierda. Tres años. Y, y yo le dije, mmm. Todas las noches que pasé esos zapatos soportando mis pies, y no, las buenas y las malas. A ver, lo más chistoso, porque después de eso ya me sentí mal, no dije nada de sus zapatos. Unos días después nos vemos otra vez y me enseña sus nuevos zapatos. Y yo, mírate. Eso también me costó. <risa> No, no, no es por la plata, sino es por, por los por sentimientos que tengo, ¿no? Por, sí. Porque... Pero poco a poco, siento que también es importante para ti tratar de despegarte de, de cosas. Es que es como que, no sé, creo que es trauma esto. Puede ser. Es como que, como... Nada, no tenía una buena relación con mi familia y todo eso. Es como me apegaba con las cosas que tenía. Claro, claro. Entonces, las cosas que tenía... Es como, es, es vinculado, es, es, es, es, es relacionado a mi uh, sentido de abandonamiento. Claro, tiene que ver todo con eso. Entonces es como que me di cuenta. eso es una cosa que me di cuenta. ¡Guau! Wow. Y yo también me di cuenta de él. Así que tené no. cuidado. <risa> El día que yo deje de ser amigos con David, uf. Vate, wow. te va a costar eso! Voy a aparecer frente a tu casa, súper abusivo, ¿no? <risa> Más que un ex o novio ah, que he tenido. Peor que un ex. <ríe> no, no, nunca va a pasar, nunca va a pasar. Pero... <ríe> ¡Ay! dónde <ríe> dice <Sell babies. ríe> Pero bueno, eso fue... Eso fue 2022 para nosotros. Mm -hmm. Y estoy emocionada para ver que qué nos trae 2023 para los dos. Para ti individualmente, para mí individualmente, para, pero para también nosotros dos como amigos. ¿Tal vez... ¿Será que sigamos siendo amigos? ¡No! Estoy diciendo que tal vez este año... Me estás mirando como si algo va a pasar, ¿no? Estoy diciendo que tal vez este año, no ¿Tal vez sé, este año? Mm... va a ser un año en donde nos volvemos aún mejor amigos. ¿Qué más mejor podemos volvernos? Pues no sé, <risa> llevamos, llevamos solo un año y medio conociéndonos, pero... Pero siento que... No, pero la relación de amistad que tengo con vos es diferente, <risa> y creo que es, es porque sos menor que mí. ¿Sí? Te creo más como hermanita. ¿Sí? Entonces, te tengo más cariño en ese sentido. Ay, no sabía. nunca Yo tengo me había a mis amigos eso. que son mayores que mí o mi, o mi edad. Yo los pongo como mis padres. Uh, Entonces, la relación que tengo vos como amigo es más, en ese sentido, más divertido que cuando lo tengo con, mi, con mis uh -huh. amigos mayores. No sé, es porque... ¿Estás diciendo que nuestra relación es más superficial? No, estoy diciendo <risa> que es más como... Uf, me llenas el alma. Oh. Pero yo, la relación que tengo ahí es como de padre, eh, yeah. hijo, madre, hijo y todas esas cosas. Ya, yeah, ya. Yeah. Qué bonito. Pero bueno, chicos, para cambiar un poquito de tema aquí, cambiar el vibe aquí, hoy decidí jugar un juego que he querido hacer en el podcast con alguien, un, un invitado o alguien. Con pero él. decidí hacerlo con David, este juego, porque creo que sería. Eh, nuestras respuestas van a ser mucho más sinceras porque nosotros somos. Como lo hemos dicho todo este episodio, somos mejores amigos. Y nos, nos literal contamos y hablamos de todo tipo de cosas. Entonces. Mi preocupación es que ojalá no te censuren el video. <risa> no. Yo, bueno. Vamos a jugar un juego de qué prefieres. No sé si te has dado cuenta, David. Y no sé si ustedes lo saben. Pero aquí en Corea ahorita está muy como de moda estar jugando algo que se llama balance game. Y básicamente es lo mismo que qué prefieres. Como dan una situación... Dos situaciones diferentes y tienes que escoger uno. Uh -huh. Y realmente pensar que tú estás en esa situación y qué decidirías si eso fue la última decisión de tu vida, ¿ok? Y eso va a ser Tanta el presión. juego. ¡Mucha presión! <risa> <risa> Así que vamos a jugar una ronda de qué prefieres. Y creo, quiero que realmente seas muy, muy sincero, ¿vale? Los dos vamos a jugarlo, ¿ok? Uh -huh. so, yo aún no he visto las preguntas porque también quería poder como responderlas bien, pero... ¿Qué prefieres? Que te encarcelen por algo que no has hecho o que encarcelen a tu mejor amigo por algo que has hecho tú. Y hay que decir que ese mejor amigo soy yo y yo voy a decir que eres tú. Obviamente yo iría primero. De, prefería yo ir. ¿Sí? Mm. O sea, que, o que vos no vayas, que vos vayas por algo que yo hice, o que... Tú vayas, vayas? A, por algo que tú no hiciste. No, pero Pues en el, en el momento yo diría. <risa> Tendrías esta tendría cosas que pensar, porque mira, en el momento pensaría... Dependería de lo que es, ¿no? no si también, es, si de... es como... Si, si yo no maté a alguien y me metieron en la cárcel por, por eso... Sí, es, no, pero para mí, yo, yo en vez de eso, yo pensaría más las consecuencias, por decir, si es que tengo que ir a la cárcel 10 años, uh -huh. o vos en la cárcel 10 años... Pero yo que no tengo nada en la vida, que solo voy a vivir, que no voy a tener familia y voy a vivir ¡Ay! ¿Por qué dices eso, David? Y vos que no te vas a casar, yo, ¿Cómo te, yo, dices, te, daría, David? yo te daría esa oportunidad a vos. ¿Qué? David. Eso es algo grande que voy me Voy a pasa. llorar. No, porque yo no me voy a casar, no voy a tener hijos. Sí, pero ¿por qué dices que no vas a tener nada en tu vida? No, pero... Pero... Eh, vos, ¿Vos sabes de que estamos hablando? ¡No! No, pero estoy diciendo eso. O sea, las posibilidades de... De procrear, de, de crear oh, familia Ok, ok, ok Eso wow. fuera lo primero que pensaría wow Yo la verdad creo que Trataría de ir yo Primero también a la cárcel Y encontrarme un abogado Súper, súper ¿No Un abogado así Muy famoso, darle mucho, mucho Dinero para sacarme de ahí no, pero Si yo iría, eso sí yo, Te resentiría un poco eso sí. Eso sí. Pero yo, la verdad, yo no yo no podría ver que tú estés en el cárcel por algo que yo hice, porque aunque salgas de ahí, no podría verte en la cara. Por eso, después yo, de yo, eso. yo también no te podría ver después. Ajá. Entonces, por eso yo iría. Pero aceptaría ese, ese sacrificio, por pero no creo, pero te perdería como amigo. Sí, sí, sí. Ay, no, qué triste. No hay que ir a la cárcel. <risa> ok. <risa> Yo pensé que estas esta preguntas iban a ser más, más, más suaves, más livianas. Pues no sé, estoy viendo la lista. <risa> okay. No, pero sí. ¿Qué prefieres? ¿Saber cómo vas a morir o cuándo vas a morir? ¿Cuándo? Uy, ¿por qué? Porque morir, morir. No, no, no te ayuda saber si vas a morirte tomando café, si te vas a morir de, <risa> de, de, de cáncer, si te vas a morir atropellado, si te vas a morir nomás ahogado, no sé. Pero yo quisiera saber... ¿Cómo voy a morir para poder como tratar de no estar en esa situación? No, pero mira, si, si vas a morir eventualmente, mira, si te dice, te vas a morir por haciendo YouTube. No, pero tampoco... ¿Cómo voy a, a morir YouTube haciendo YouTube? No, pero o sea, no sé, ven, venías, a este estudio y se quema el edificio, no sé. Ah, no lo pensé así. No, por eso. Yo pensé más como, si me dicen que yo muero por, no sé, cáncer, de, de, de no sé, de páncreas o algo así, trataría de vivir una vida más saludable para poder... Sí, pero esa vida saludable ya no enfoca en tu felicidad, enfoca en prevenir esa páncreas. Ah, es cierto, pero sí sé cuándo voy a morir. Por Estaría menos, pensando todo el tiempo en ese día. Como un... Claro, pero por lo menos puedes, puedes darte la alegría de hacer lo que te da la gana sin estresarte ni pensar cómo vas a morir. Porque pero morir... me estresaría pensando ¿Cuándo me voy a morir? voy a decir como Ay, me voy a morir en tres días ¿oh? Bueno, cada, cada quien con lo que <ríe> ellos quiere Pero yo, yo diría ¿Cuándo? En vez de, Uy, qué triste Yo la verdad no le tengo tanto miedo a la muerte Yo tampoco Pero ¿Qué prefieres? ¿Ir siempre, de, ir siempre desnudo O no volver a pisar la calle nunca más? Ah, ¿Cómo? yo desnuda 100% ¿Cómo? ¿Calle? O sea, salir a la calle ¿Desnudo? Oye, sí, no, obviamente no, desnudo. Yo no tengo nada que ver, vergonzarme. <risa> yo tampoco. ¿Qué prefieres? ¿Viajar al futuro o viajar al pasado? Pasado. ¿Por qué? Porque viajar al futuro es que, mira, vivir, lo, lo, lo emocionante de vivir es no saber qué viene. ¡Wow! Y para mí, yo soy una pesada, una, pesada, una persona que... Persona se queda pesada. A enganchado en el pasado, ¿entendés? Por, por los recuerdos. A mí me encanta revivir esos recuerdos. ¿Los malos, El, los buenos, lo todo? Sí, lo recuerdo. Y es como que, por decir, cuando fui a España, me, por dos meses después de eso, lo único que decía era mirar fotos de España. ¡Wow! Entonces me engancho en eso y me pego al pasado. Entonces que quisiera... Y habría cosas que haría diferente, ¿no? ¿Pero cambiarías tu pasado si pudieras? Sí. ¿Qué, qué cambiarías? Cambiaría la forma de cómo... ¿Quién dejó que se quede en mi vida? ¡Wow! En serio Dejaría, Cambiaría mis valores Cambiaría la, la, mis prioridades ¿Sí? Porque siento que viví, mi, como viví una vida tan restringida en Bolivia Cuando vine a Corea me volví muy loco uh -huh. Y en esa locura me perdí un poco ¡Wow! Y si tuviera la oportunidad de regresar al pasado Volví a ese momento y decir oh, David No, mira, es joder así, jugar así no, te, no sobra nada, comenzar un poquito más a pensar lo que quieres hacer tu vida y para hacer vivir una vida más estable cuando crezca. Qué interesante, porque yo soy alguien que nunca, nunca, nunca quisiera cambiar nada de mi pasado. Aún eso es los, lo malo, lo peor que me ha pasado, porque siento que todas esas experiencias y todas las cosas que me han pasado mal, pasaron por alguna razón para que yo crezca y sea la persona que soy ahorita. Entonces, yo, a mí no me gusta pensar en el pasado y no me arrepiento mucho del pasado, no me gustaría regresar solo porque pasó lo que pasó eh, y ahorita soy más fuerte y soy la persona que soy por eso. Entonces, me gustaría a mí ir al futuro a ver qué onda, qué estoy haciendo y dónde estoy, no, pero con mira, quién? Si sabes qué estás haciendo, te, te quitas el gusto de vivir eso. Te, ya, ya sabes Pero ta, eh, ta mira, tal vez mira, veo mira. en el futuro algo que no me gusta y lo puedo cambiar ahorita. ¿No dijiste que eso se podía? <risa> ¿Vos dijiste lo más gira? ¿Vos no especificaste que se podía hacer eso? Porque si se puede hacer eso, yo cambié mi respuesta, ¿no? <risa> ¿No dijiste que podíamos cambiar? Bueno, ok, ok, bueno, no pero... se puede cambiar. Si no se puede cambiar, aún iría al futuro para ver, para ver qué pero hay. Si, si tu futuro dice que te has acabado de morir de cáncer. Pues Esto sí. ya se relaciona con la pregunta anterior. <risa> pues qué triste. Por eso, ¿para qué poner esa es tristura, tristura? Es tristeza. Mejor vivir sin saber cómo te vas a morir. ¿Me entiendes? No, yo aún iría al futuro. Bueno. Bueno. Así somos. Muy diferentes somos. Somos como Pokémon Scarlet y Violeta. Perdón, no sé nada de Pokémon. Pero los que saben Pokémon van a saber. ¿Qué prefieres? Amor. ¿O dinero ilimitado? ¿Sabes qué? Dinero. ¡Wow! En serio, yo pensé que ibas a decir amor. Yo, yo, yo también pensé que iba a decir amor. <risa> ¿Pero sabes lo que me di cuenta? Pero 2023, él quiere dinero. Quiero dinero, <risa> sí. <risa> no, o sea, no, pero para decir sí, la verdad, yo me di cuenta que... Sí, me he sentido un poquito bajoneado por, por, la, por no tener tanta... Intimidencia, intimez, intimidad inti Intimidad. Intimidad, este año, a oh, compararse en otros años, ¿no? Uh -huh. Porque quería de, de separarme de esa vida sexual, uh -huh. porque me di cuenta que tenía tanto enfoco en eso. Uh -huh. Y ahora como que ya, ya, ya, no me, ya no me divierte, ya no es divertido, ya no, ya, ya no, ya no me emociona. Ya todavía. lo has vivido. Ya lo he vivido, y ahora quiero un poquito más estabilidad, entonces... ¿Cuál era la pregunta? Amor o dinero ah, eso, ilimitado. Me di cuenta que sí, yo me amo a mí mismo y me di cuenta que contar que tenga mis amistades eso me, me llena la intimida, intimidad mm -hmm. que no que, que de una pareja. ¿Sí? eso es está de, de, de, de las relaciones, pero <coughs> para mí ese es, es filme también es muy complicado. No, el aquí, amor mira, o dinero. Si vas a ser pobre y vas a ir en la calle contar que tengas tu anams, o sea nada nada que no, ¿de qué te sirve? ¿Qué? Si van a estar ¿De qué en la calle? me sirve mi novio? O sí. de qué me sirve el... Ah, ¿de qué me sirve mi novio sin dinero? No, no, o sea, no, no me, no el... ah, me, la una persona superficial. Estoy No, estoy pensándolo. ¿De qué te sirve el amor si no te va a poner un techo en la cabeza? ¿De qué te sirve el amor si vas a estar sufriendo todos los días? ¿De qué te sirve el amor si no vas a vivir a... si no vas a estar cómodo? La verdad, lo que sí pienso es que estar en una relación sin dinero y lo he estado Mm. Fue bastante difícil seguir en esa relación por porque pues, siempre van a haber muchísimos problemas entre nosotros sin dinero. Siempre habían como muchas peleas por eso. Mm. Pero... Y la vida gay es muy... <risa> Demasiada. <risa> la verdad, yo quisiera decir el amor, pero también voy a tener que decir el dinero. Nada más que... El... Ay, no sé si vieron las noticias, pero en 2022, este... Eh, un güey en, en Estados Unidos ganó la lotería. Y lo mataron. No. <risa> la lotería de como, no sé cuánto dinero fue, pero fue lo más que han dado para la lotería. Fue muchísimo dinero. Y lo primero que fue en mi mente, dije, esta persona va a sufrir mucho. Mm. Por tener demasiado dinero de la sí. nada. O sea, me imagino que muchísimas personas que lo conocen van a venir a su vida tratando de ser amigos o lo que sea. Para utilizarlo. Para utilizarlo y así. Entonces, como que tener muchísimo, muchísimo dinero, en ese sentido, me sentiría más sola. Entonces, pregunta, ¿vos si ganarías la lotería, le dirías a gente o no? ¿Le qué? ¿dirías a lo contarías a las personas? No. Bueno, yo tampoco. Pero saldría en... ¿O cómo, ¿Cómo es la lotería? No, no, sé. ¿No sale? No sé, pero yo no le diría a nadie. ¿A nadie? ¡Oh! <risa> Ni yo, siquiera a mí. Te diría indirecta. Te diría oh, wow. indirecta. Es como, oye, chibur, ¿querés ir? Eh? Te lo pago todo. Si te digo eso, significa que a la lotería. <risa> lo primero que yo haría, si ganó la lotería... Yo, te, yo voy a ir a... viaje. ¿Viaje? Bueno, yo primero creo que le compraría una, una casa. casa para mis papás aquí en Corea una casa así que les guste y luego mi casa y luego me voy de viaje y mi casa te compro un coche ah no tú no manejas yo no lo manejo traumado te compro una compu te compro una compu, una compu. sí verdad es lo que necesitas compu, sí, lo que yo sé lo que necesita mi amigo qué vergüenza no soy pobre. No, no, no. Nada más no lo necesita. No lo necesita. Pero sí se lo voy a comprar. Si tengo el dinero. Uh -huh. Y tú Una no... Una realidad me... que no pasa nada. Pero... Yo dije ¿Sí? ¿Sí que te voy a llevar de viaje. ¿A dónde? ¿Vos le dijiste eso? A Grecia. ¿Sí? Vamos uh -huh. a Grecia. Uh -huh. Vamos de putivuelta. vuelta. <ríe> me encanta. Ay, wow. Sí, estaría padre tener mucho dinero. Sí, <ríe> La verdad. Prefiero ser feliz. <ríe> prefiero ser... Prefiero estar triste y con plata en vez de. Eh, ¿Viste ese TikTok? ¿Qué? Rather be rich than poor. Uh -huh. Que prefiero estar, que prefiero ser rico y y Qué pobre. Y y en yate, yo uh -huh. te yate, yo te en bote, uh -huh. uh, <risa> <risa> ir a otros países, etcétera. Sí, sí, sí. En vez de estar... Estaría interesante tener a una persona más que piense que el amor es más importante para, para ver cómo iría a esta yo conversación. Yo digo que hay gente que piensa eso demasiado irrealista la verdad es muy ideal eso la verdad en este mundo ahorita sí. creo que sí un poquito o sea y es por eso que muchas en el mundo capitalista es, lamentablemente es, dinero es todo y es por eso que muchas mujeres estos días cuando piensan en un hombre con los que se quiere casar un buen trabajo la verdad ven mucho el trabajo el dinero el oficio Ajá, porque al final del día sí es importante Para tener hijos y para tener una buena Yo, yo la verdad, para mí se me hace súper, súper importante Sí, el amor y todo Y casarme y tener una familia Y yo quiero tener una familia grande Pero para poder tener una familia feliz En donde les pueda dar todo lo que yo les quiero dar Se necesita del dinero Y si quieres no, para, para mí no es más querer, querer dar lo que quiero darle sino es por la estabilidad Si claro, quieres ser estable necesitas dinero, lamentablemente uh -huh. Y, Qué pero, triste. Yo, o sea, yo me di cuenta que también Yo tenía este, pre, este prejuicio Que la gente que tiene plata Es cojuda uh -huh. Pero o, ya, o sea, estás diciendo que la gente Rica, rica, rica ah, Pero yo me di cuenta por, mi, por gente de alrededor mío Que tener plata Viene, te trae No estás tan apretado en la vida No te estresas tanto Entonces no sos tan cojudo con la otra gente yo claro. ayudo tenés la Sí, sí. Tienes la libertad, el espacio para ser bueno. Sí. Pero lamentablemente, si no tienes el dinero, por decir, siempre estás estresado, enfocando toda tu, tu mentalidad en eso. Uh -huh. Y por decir, si necesitas ayuda, yo te voy a decir no, no te puedo ayudar. Claro. Porque no tengo ese, esa, ese espacio, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Lo que te sobra. Aunque también depende, porque hay, yo he visto a gente que tiene muchísimo dinero y por tener mucho dinero, lo único que piensan es cómo poder ¿Cómo tener qué? más dinero. Cómo comprar los amigos. Ay, sí. Comprar followers. No, porque yo tenía este amigo, no, no amigo, este conocido que tiene plata, ¿no? Uh -huh. Y yo me di cuenta que, o sea, me di cuenta que le caí bien. Entonces me trataba súper bien. Pero me di cuenta que nuestra relación con esa persona, no era, no, no, no había sustancia. Ahí. Mm, pero te compraba cosas me, y me, sí. me, me, me, me, me, me, me, me hacía ir a lugares y me compraba todo. Wow. Y, y yo, yo estaba como que, ¿qué quiere este de mí? Wow, sí, yo también pensaría eso, como si todo el tiempo me está pagando por todo, diría como, uy, ¿qué quiere? Es como un sugar, o sea, ah. ¿qué, ¿qué quiere de mí? ¿Qué, qué quiere...? el compañero <risa> Pues sí, tu compañía, la verdad. No sí. Pero, pero sí está complicado eso. También, en, también cuando viene de amistades un poquito, he notado, ya que ten, ya que tenemos 20 y algo años después de la universidad, lo he notado ah. más trabajando, perdón, 30, eh, saliendo de la universidad, ya empezando a trabajar y ya teniendo una posición en la sociedad y así, he visto que dejé de ser amigos con muchas personas que tenemos diferentes ah. pensamientos y valores sobre el dinero y todo, porque hay muchísimas personas alrededor de mí que les importa demasiado enseñar que tienen mucho dinero. Mm. Entonces, mm. Eh, para mí eso no fue una amistad muy buena porque siempre era hay que ir a este lugar y tomar fotos en Insta que estamos aquí. O, ¿sabes? Cosas así mm. que eran como muy materialistas. Y está bien que, que a ellos les guste hacer eso y subirse en un coche así. Pero, eso es lo que vos querés, ¿no? pero a mí no me gusta una amistad así porque siento que, literal, lo único que hacemos en esa amistad era... Farsear, mostrar... Uh -huh. mm. Y eso me incomoda bastante. Pero el dinero sí es importante. Es por eso que la diurna está tan hecho mierda. ¿Qué? ¿Qué está hecho? Que, que está tan... ¡Ugh! Porque ¿Qué? no tenía esa estabilidad económica. Mm, sí, sí, sí. Pero ahora ya que tengo la estabilidad estoy en estoy... busco... ¿No sentí el...? Te siento más como más... ligero. Ah, eso es lo que estoy diciendo. Ligero, ligero. Uh. También porque haces ejercicio. <risa> <risa> más ligero. Ok. Oh, uh, yes. <risa> Oh yes. A ver, entonces siguiendo hablando del dinero, ¿qué prefieres? Un trabajo que no te gusta que te dé mucho dinero, así muchísimo, muchísimo dinero, o un trabajo que te gusta pero que te dé poco dinero. ¿Qué tampoco poco estamos hablando? Hay Yo que hablar. Para alcanzar el eh, poco mi... dinero diría que es como lo mínimo que te pueden dar legalmente aquí en Corea. Ay, No, no, no. no. Pero prefieres... te encanta, te encanta el trabajo, te apasiona muchísimo. Hasta podrías trabajar hasta las 12 de la noche así, porque te encanta tanto. O un trabajo que realmente así te da... Oh, odias que tienes que despertarte para ir a trabajo todos los días, pero te da... Pero esa es mi vida. Ay. <risa> no, porque mira, lo que estoy diciendo... <risa> esa es mi vida, no sé, no hay mucha diferencia en lo que estoy diciendo. Pero, sí, es que mira, si mi vida fuese solo yo sin mis amigos, obviamente tomaría eh, la, el trabajo que me paga poco. Pero como tengo amigos y mis amigos ganan plata y quieren viajar y todas esas uh -huh. cosas, para poder socializar y todo eso, necesito dinero, ¿verdad? Y aquí en Corea es... Eso es bien importante. ¿verdad? Es caro vivir aquí. Y hacer cosas es caro y todo requiere plata. Entonces, todo. Es como que... Mira, es que, ya, es que aquí, yo lo que más extraño es lo, lo, las salidas que no se gastan plata. Por decir, voy a ir a mi casa y, uh -huh. y panchamos todo el día en mi casa, ¿entendés? Uh -huh. es, no, es, en Corea no hay eso. Sí, es cierto. Es por eso que es muy difícil tener una amistad donde no se invierte plata, uh -huh. Porque siempre hay que ir a un café, a un restaurante y todo eso y... Por, por, por pues eso, para yo, la siguiente voy a tu casa, si quieres. ¿Estás seguro? Sí. ¿Querés venir a mi casa? Sí. Hay que ver, hay ah, que no. hay Netflix y chill. Ew, no, no, dije Netflix, no, o sea, neta Netflix. No, pero en Netflix y está mi cama. Y yo no deja que mujeres así. ¡Guau! Wow, yo pensé que era tu mejor amiga. Ay, ella, ahora solo es que lo necesito, ¿no? <risa> a ver, ¿qué prefieres? ¿Quién es tu persona favorita que sea famosa que quisieras conocer? a ah, que quisiera conocer. Uh -huh. Obviamente, Blackpink, Lisa. Lisa, sí, morirías. Moriría. Okay. Si Lisa a veces te quiero besar y yo digo, si no soy gay, puede, puede. Ok, entonces, ¿qué prefieres? ¿Pasar una noche con Lisa y no poder contárselo a nadie? ¿O que todo el mundo diga que has estado con Lisa y que no sea cierto? ¿Qué? Obviamente el primero. Obviamente conocer a Lisa y que nadie sepa. No eh. entendí la pregunta. O que todo el mundo diga que has estado con Lisa y que no sea cierto, mm. eso está muy estúpido. No, pero es como que, ¿querés vivirlo solo? ¿querés tenerlo como, querés experienciarlo o querés show off? Es, claro, es, claro. Yo prefiero experienciarlo. Claro, yo también. Yo la verdad no tengo a alguien, un famoso que amo, amo, amo, así como tú amas a Lisa. Pero estaría padre estar con, no sé, la verdad no sé. No tengo a nadie así como que fangirl leo mucho. ¿Qué día sin chiste? No, no sé, no soy alguien así. No, o sea, ni siquiera como Angelina Jolie o. No, no me interesa para nada ella. O la like Olivia Rodrigo. No, para o nada. O Hillary Tuff. No sé, no sé qué. Hannah Montana, Maya, <ríe> ¿sabes? ¡No sé! Una noche con Britney Spears. Sí, ¿Y por eso. Eh, no sé de qué hablaríamos, pero. Oh, yo yo, yo tendría un montón de cosas que hablar. O. K-Pop Idol sería Lisa, pero okay. la famosa ahora actualmente sí es Lisa, definitivamente. K-Pop Idol, me, me gustaría estar con... Con... Con... Uh, ¿Conocen a -min, no Minho? Un The rapero, shining? ¿no? Ah, el de, el de. El, Winner. El de Winner, él sí me gusta. ¿Cómo se llama el elite, el, el brasileiro? No es tan famoso como lo como Lisa, pero sí, lo quisiera conocer. Sí. ¿Y sabes que Manu Río vino a Corea? ¿Cuándo? Uno hace uno cuando era el Fashion Week acá en Sol. Ah, ¿en serio? ¡Wow! No, pero yo prefiero a Andrea Yo... Pero todo el mundo, toda la gente que mi vida es Andrés, mi hermanita Andrés, mi mejor amiga ¿En, ¿En serio? Sí, pues, pues es tan raro Por eso que ¿Eh? no sabes Andrea, ¿no? Andrés, mi tío es Andrés Hay que hacer una última, ¿va? Mi sabiduría, te voy a... te voy a brindar mi sabiduría ¿Hm? Si tuvieras que perder uno de los... de los... de los sentidos... ¿Cuál perdería? A ver, tenemos. La vista, la vista el olfato. olfato el el au, au, au, oidito, auditorio, au, auditorio. No sabemos hablar español aquí. El tacto. Y. El sabor. ¿No? El. ASMR. Esto. ¿Por qué no sabemos decir.? Lo en el... español. Yo... Primero que nada, yo nunca podría vivir ciega. Eso tampoco. Porque tengo que, yo tengo que ver al, a mis queridos amores. Sí, me gusta verlos. Es para mí el eye contact, ver a las personas que me gustan es súper importante. Mm. Mm, también El eh, contacto okay. se me hace muy importante. Eh, el muy importante. Muy bien. <laughs> Ay, no Porque imagínate sé. si estás besando a alguien y no sentís sus labios. Ay, no. Y Yo diría labio. olfato. Yo podría vivir sin olfato. Yo sin sabor. ¿Por qué sabor? ¿No te gusta comer? Me gusta comer, pero si tuviera que elegir uno de los cinco, prefería no saborear nada. ¿En serio? Obvio. Pero es comer y saborear cosas es una de las cosas que me hacen disfrutar de la vida pero mucho. si tuvieras que elegir uno. Por eso, olfato. No me importa si no vuelo a nada. O sea, esta vez que vivimos por COVID Mira, y por, había por, gente esta, que no olía nada. Ponete a pensar. Imagínate que estás hediendo. pisaste caca. Y estás hediendo estás a caca. Pero alguien me puede decir que vuelo a caca y por digo, eso, bueno, pero me que, voy que, a... Que, pero yo... Pero no, yo no creo que alguien me diga que vuelo a caca. Ese <risa> es el problema. <risa> no sé, el olfato... No. No, porque para mí, yo... A lo, a lo que así, que hago, que hacía, ya que no lo hago, eh, a cada pelado que comienza a sentir sentimiento, uh -huh. que comienza a sentir algo, siempre le pregunto qué olor el, el perfume que uh, tiene. Yeah. Y lo que hacía era, me compraba los, le preguntaba qué perfume, qué colón, colón, uh -huh. colón, colón. ¿Qué color usaba? ¿Qué perfume usaba? Y me lo compraba Ajá. para poder olerlo cuando yo wow. no estaba. A mí también me gusta oler mucho... Es que el olor... Es cierto, te, es muy importante también. Te... Te... ¿Te abre? Te abre los, los recuerdos. Es cierto. Pues ¿Qué el, olor te gusta más? ¿Tu favorito? ¿De perfume? O no, no, así del El olor de la playa. De lo, no es con lo de la playa, pero lo marisco el... el, el ¡Ay, a mí no me gustan los mariscos! El olor de... Perdona. ¡Es mío! Es, es, mí, ¡Es mío! no pero, tuyo! ¡Es mío! por ¡Un poquito más de respeto! A mí vale. no me gusta... Para vale, yo a mí, cuando era peladito, yo viví una, un tiempo en Iquique, en Chile. wow Y vivíamos enfrente de... ¡Eso de, no sabía! De, se vivía enfrente del mar. Entonces, era como que todas las mañanas, ese... Cuando realmente no tenía problemas en la vida, con todo estaba perfecto, con ese, se, me, se me implantó eso en la cabeza. Entonces, cada vez que vuelvo, cuando, cuando, cuando vuelvo el olor del mar, me tranquiliza eh, sí, sí, sí. Me tranquiliza me hace acuerdo que sí, puedo ser seco, cómo se debe sentirse feliz. Ay, el... qué bonito es eso. A mí me encanta el olor de cuando llueve eh, oh, y oh, la tierra. Es olor húmedo de hongos, de... <risa> somos tan diferentes? ¿Cómo somos amigos? Voy a <risa> tener que reevaluar nuestra amistad <risa> Por lo menos no somos novios yeah. Pero me gusta ese olor A mí también me gusta escuchar ¿Qué te pasa? Esa <risa> es sí, otra pregunta Pero me gusta escuchar también como la lluvia cuando estoy adentro de mi casa y estaba así Me, me, me encanta dormir y tomarme una siesta escuchando la lluvia Sí, para mí el auditorio es uno de los sentimientos de, lo, de los sensores, de los... Sí, sensores. Que no podría... Yo tampoco. Porque a mí me encanta la música, me encanta es, bailar. Sí. Y, y es súper es, poderoso eso. Yo te voy a contar una, una historia. Había sí, ido sí. a una discoteca con mis amigos, ¿no? Había... Mis amigos me introdujeron a un amigo y me di cuenta que era sordo. Oh, wow. Que estaba en la discoteca. Entonces, el pelado ese estaba bailando así, disfrutando de la vida, ¿no? Yo, y, sí, porque... Y es... me, por eso yo no sabía y no entendía, y era como que... Ah. Y así me yo, ah, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo bailas? ¿cómo, o sea, cómo sabes lo que estás bailando? ¿no? Y me dice, ah, es que siento el, el, el, el, el base. ajá Sí, sí, sí. Yo, yo antes en México trabajaba con, con gente mudos y ciegos y siempre me contaban que escuchan música con el ritmo ajá. y lo sienten. Y... Como ellos no escuchan bien, también sienten más mm. en otros sentidos, entonces lo pueden hacer mejor. Pero está súper padre. Para mí se me hace súper poderoso porque yo tengo eh, canciones muy específicas, súper randoms, que escucho y me vuelvo, o sea, regreso a un momento muy, pero muy, muy específico en el pasado. Y tengo una canción que me recuerda bastante a mi primer amor. Pero es como, es como una canción que me regresa a cuando yo estaba en el camión yendo a la escuela en México. Cuando hacía mucho frío, a las 6 de la mañana estaba en mi camión y está la ventana aquí como súper, súper fría. Y me ponía la cabeza aquí pensando en él, escuchando una música y yo... ¿Cuál es la canción? Diga la canción. Se llama Romance de Melo... ay ¿Cómo se llama? ¿De Romance? No. Es una, es, un, es una canción muy random que ya ni lo escucho, pero... Literal, nunca creo que las personas no, no conocen esa canción porque es como muy, muy random que lo... Sí, antiguo y random que lo escuché antes, pero... Y también es una canción que es un género que nunca yo escucharía, no sé por qué estaba El escuchando eso. No eco, es, es coreano. Ajá. Es como indie coreano. Entonces es Alternativo, una... Alternativo entonces. Sí, sí, diría. Y yo puedo decir que 2022 para mí, mi canción de 2022 fue... Titi me preguntó... <risas> Titi me preguntó si tengo mucha, mucha novia, novia. mucha novia. Para no. mí fue Tini. Para mí es el Bam Bam de Camila Cabello. Uh. Entonces, es que esa es una canción que tras que la... Obviamente la salió cuando me fui a España, uh -huh. Justo este año. Había salido esa canción como dos días antes de, mí, uh -huh. de mi trip, de mi trip. De de mi tu mi, trip. De mi trip. Entonces, rela vincule ese recuerdo con la canción, entonces sí. cada vez que escucho esa canción me hace... Estás en España estoy en España yo cuando pienso en Titi, me pregunto, estoy en México y también un poquito de Envolver Envolver, yo la escuché en España ay sí, no, Envolver me acuerdo mucho de ti <risa> yo tratando de ese movimiento en las calles de Corea <risa> donde puedan sí, sí Creo que TikTok se ha vuelto una plataforma que ha ayudado bastante a la gente como poner música con el año, ah. ¿no? 2022 fue muy grande de Titi y también el de... Ay, ¿cómo cómo era? Se me olvido. Yo no voy a hacer tu bizcochito. Sí, sí. Bizcochito también. Rosalía siempre... Yo lo escuché en el club, boludo. Estaba en España, estaba bailando y es como que... Sí, sí, sí. Y es como que... What the fuck? ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Qué es esto? Y después de después el ritmo de reggaetón, ¡pam, pam, pam! Y, yo que... ¡Oh! y, después, ¡Wow! y después escuché la voz de Rosalía y yo creo, ¡no! Y yo cuando vi el video de sus conciertos dije, wow Amo la voz. Demasiado. Yo la escuché a comienzos de este año. Yo después, la verdad. Yo no escuchaba tanto a Rosalía antes. Yo escuchaba el... Pepa es otra. Pepa. <risa> sí, cierto. Ay, no. Estaba yo en, en México cuando me estaba poniendo Los extensiones. Llegó una señora que estaba ahí también para sus extensiones, pero trajo a su bebé, literal como de tres años. Y cada vez que poníamos esa canción de Pepa, empezaba a bailar así el niñito de tres años. Es muy lindo. Ok, bueno, creo que vamos a acabar este episodio. Creo que fue una buena manera de acabar el episodio diciendo que fue la canción de nuestro, nuestro año: Bamba. Bebe, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, bam bam. pam, me preguntó si tengo pam, pam, pam, pam, pam, pam, la verdad, para mí estar de fiesta en México fue una de las mejores. Es fue wow. Sí, no, o sea, no, nada más la manera en que nos podíamos movernos así fue totalmente diferente. Porque aquí en Corea, cuando voy de fiesta y estoy bailando como bailo en México, es como somos el show. Porque todos nos están viendo así como wow. Pero allá es como todos nosotros así. Wow. ¿Sabes lo que les preguntan acá? ¿Qué? O sea, estás, estás, o sea me, me pregunto, ¿cómo puedes bailar así? Sí. Cuando, cuando fuimos nosotros a World DJ Festival, ah, un festival de música, los dos estábamos bailando así hasta el suelo, hasta el piso. Y todas las chicas alrededor de nosotros estaban no, no, así. Cuando miraban así como, que, como Qué especie de persona. Y, y luego ahí? literal, una persona llegó a preguntarme en qué trabajo. No, no, no porque harta gente de pronto si soy bailarín. Ajá. A mí me preguntó... No. Pero fue súper rándome. Esa, esa tipa me preguntó si era diseñadora. Y yo, ¿qué? True. Y bueno, quiero saber para ustedes en los comentarios abajo, ¿qué fue su canción de del año? año? ¿Qué fue su canción? ¿O qué, qué es la canción de ahorita? ¿Qué fue su no, canción no. De, de 2022? Sí. Estaría interesante ver todos los comentarios para agregarlos en el playlist. playlist. Sí, boludo, por favor. Y obviamente, el podcast del año es. ¡El cotorreo coreano! Ah, yo lo <risa> El cotorreo correano Correano Co Correano No, es okay, que yo quería decir okay, me, me, me, me lagué porque quería aumentar a lo que dijiste Su canción del año 2022 Con la razón por la cual es Sí, estaría padre o Con la memoria que tienen. De eso. La el, Recuerdo que tienen con eso. El otro día nos peleamos porque él decía, memoria, yo dije, recuerdo. Con el recuerdo que tiene de esa <risa> canción, sí. Como, sea, como usted diga, está bien. Y bueno, vamos si a acabar. Si el del año es el cotorreo <risa> coreano. <risa> Espero que les haya gustado bastante. Vayan a seguir a David en su Instagram, dabsdabs 17. 17 Y a mí en Jimmuni, con tres i's. Este triple I. triple I Los veo muy muy pronto En el siguiente video Y en el siguiente episodio del cotorreo coreano eh, Tal vez en el siguiente video También lo invitaré otra vez de nuevo los, Lo van a ver bastante. Que me invite, por favor, Estoy, necesito algo más en la vida Me das propósito ¿Me vamos, te, Necesito propósito en la vida Vamos a estar haciendo más episodios así con la vida Así que los vemos muy muy pronto Los queremos mucho Adiós ¡Tun, tun! ¡Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam! ¡No! <laughs>